estamos con Alex, a quien le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo encontraste la PCU en sí? ¿Por qué? Porque. Ah, se me tiraron. ¿En qué asignatura crees que te fue mejor? ¿Por qué tenías más dominio en eso? Sí, porque había hecho preguntas. ¿Era más fácil la, la PCU de lo que tú pensaste? En realidad no encontraba igual que no ensayo. Como que si uno estudiaba podía y si no, no. ¿Tendrás el rendimiento o esperas tener el rendimiento para poder estudiar lo que deseas? Yo creo que no, no me va a dar. Muchas gracias. Con Gedeón Reyes, a quien le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo encontraste la PCU en sí? La encontré algo complicada, la encontré más complicada que el año pasado, por lo menos en la del lenguaje. ¿Tú la diste nuevamente? Sí. ¿Por qué? Porque eh, con el puntaje del año pasado yo no me alcanza para una beca que quiero postular, que es la de vocación de profesor. Me gustaría sacar el 700 para un beneficio extra, pero con el puntaje del año pasado no me alcanzaba. ¿En qué asignaturas crees que te va a ir mejor? En lenguaje, porque siempre me he manejado más el lenguaje. ¿Y esta era más fácil de, la que, de lo que tú pensabas? La de lenguaje estuvo más complicada que el año pasado, en mi opinión. Aunque varios me han dicho que la encontraron más fácil. La de matemática la encontré básicamente igual que la año pasado. ¿Y crees que con el rendimiento que obtuviste en esta PSU te va a alcanzar para lo que quieres estudiar? Sí. Sí, porque si bien no alcanzo la, el puntaje que necesito para la beca, igual me va a alcanzar para estudiar lo que Muchas gracias, buena suerte. ¿Estás preparado para rendir la prueba? Más o menos no. ¿Por qué? Porque igual la complicado, o sea, el tema de preuniversitario no. no era como lo ¿Qué porcentaje o... ¿Por ¿Qué porcentaje contenía? se espera obtener? Los 400, 500. Y crees que con los contenidos entregados por el liceo bastará para obtener ese puntaje? No. Solamente el lenguaje. Porque en matemática, debido a que los pusieron los profesores, que en realidad hace años que no hacía clases como profesor de no. matemática, renunciamos nosotros mismos como curso al tema de pronunciación. universitario. ¿Y cómo encontraste la PCU en sí? La de lenguaje es un poco fácil que el tema de los facsímiles que hacíamos. La de matemática igual. ¿eh? Muchas gracias. Eh, buenos días, estamos con Jerko Riquelme, a quien le vamos a hacer algunas preguntas. ¿A qué liceo perteneces? Al este ¿Cómo encontraste la PCEO en sí? ¿En qué asignatura crees que te fue mejor? ¿Por qué? Porque tengo más capacidad de la lenguaje y de la mejor nota de la secretaria de lenguaje y la de la lengua de la lengua ¿Hiciste un universitario? No Solamente en el colegio cuando asistí así que así en el colegio ¿Crees que tuviera ido mejor si hubiera hecho un universitario? Yo creo que es mucho mejor. y la del promedio esa que con... sacar... <risa> el de sacar por ¿Crees que con este rendimiento <risa> puedes estudiar <risa> lo que deseas? La... Sí, la... No. Eh, pero técnico yo creo que sí. Muchas gracias.